alcanzado una cifra bajo gestión de 17.000 millones, que es una cantidad que nos permite eh, tener masa crítica, esa masa para poder acceder a nivel global y en los fondos primarios que hoy en día pues, son de un acceso difícil y que están eh, prácticamente cerrados. Realizamos compromisos de inversión por 1.900 millones. Esto nos permite tener hoy una cantidad de eh, comprometida, invertida a nivel global de casi 14.000 millones, es lo que se ha ido comprometiendo desde esta, en estas dos décadas, eh, desde que empezamos al principio. Hoy todo el Grupo Altamar tiene 250 personas, pero lo importante yo creo que ha sido el poder atraer al mejor talento y retener ese talento. Fuimos elegidos en Europa como la mejor firma gestora en fondos de fondos en Private Equity, es el tercer año consecutivo. Alemania es un mercado muy importante, tenemos cifras extremadamente significativas, 29.000 millones de fondos adicionales que se invertirían en alternativos y estamos robusteciendo nuestras capacidades y nuestros recursos de manera que podamos tener más éxito que en el pasado para entrar en capital riesgo y en inmobiliarios, secundarios y otras áreas. Pensamos que va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es una alternativa que funciona bien, porque la paciencia y tener capital a largo plazo te permite no ponerte nervioso. Las gestoras tenemos un buen modelo de negocio porque tienes el capital comprometido a largo plazo. No es como en otras que de repente te caen los valores un 50% y los activos bajo gestión te caen, aquí no caen. Los gestores están con dinero, con las escopetas cargadas para aprovechar las oportunidades que se van a dar.